Para encontrarte Yo quiero ser oh, Primicia para ti Como oh, no, Moisés Quiero mirarte cara a cara Y que tu luz Grande y poderoso, majestuoso, cordero de Dios Tú eres digno de toda mi adoración Te agradezco que estés aquí, te agradezco que estés aquí Padre eterno